Bueno, estamos aquí Panas, vamos a hacer unos encargos relajados, tranquilos Y vamos a ver qué tal, esperando que todo salga bien Así que, si vemos un gilichur, el video se termina Así que, vamos a ver qué tal Esta idea está inspirada en otro youtuber, pero la voy a hacer a mi manera Así que vamos a ver qué tal sale Si vemos un gilichur, el video se termina